parte 2 de la review acerca de, de Linux Mint. Bien, hoy lo que vamos a ver es, ya me dijeron que la primera parte es un poco confusa, así que para esta voy a ir más un poco más por secciones. Obviamente si voy a hablar de Linux Mint, voy, quiero nombrarles un poquito algunas características específicas de Linux Mint. ¿Ah? En este caso yo estoy utilizando un tema que no es el que vino por defecto, pero es uno de los, en este caso estoy utilizando la versión 17.2 que se llama Rebeca, perdón, eh, no recuerdo cómo se llama, ya vamos a poner, vamos a hacer una cosa, well, Linux Mint 17.2 Rafaela. Bien, estoy utilizando Cinema como escritorio. Bien, entonces ya me sirvió para mostrarles alguna, una característica específica de Linux Mint: es esto, El, su welcome, ¿no? su pantalla de bienvenida. Esto está de hace bastantes, bastantes versiones. Actualmente es más normal verlo, pero hace 3-4 años, cuando Mint lo empezó a hacer, eh, de hecho creo que prácticamente no había ninguna que tuviera esto. Esto es la pantalla que tiene apenas nosotros iniciamos su live. O sea, cuando entra en el escritorio tiene esta pantalla. Bien. Características específicas de Linux Mint. Bien. La versión Cinnamon tiene su propio panel de control. Obviamente porque tiene su propio escritorio. Bien. Otro detalle. Vamos a poner. el gestor de software para quienes no lo sepan esperemos que abra existen en, podríamos nombrar varios tipos de, de gestionar de gestores de software primero el más básico obviamente es el terminal de, con ya sea con apt o con Pacman o con quien sea. Después vendría algo un poco más amográfico que sería en los derivados de Debian. Me estoy refiriendo a Ubuntu y algunos derivados, algunas algunos sistemas específicos que utilizan, que están basados en Debian. Tenemos Synaptic, que también, Synaptic y Moon y programas por estilo. Moon para pa, pa, calles son programas que son gestores avanzados, es decir, yo trabajo con paquetes y no con programas en sí mismo, entonces encuentro, qué sé yo, busco Firefox, me va a aparecer Firefox, bueno, vamos a poner, vamos a, <coughs> vamos a poner Synaptic. Como ven, esto es un gestor de paquetes avanzado. Como ven, nosotros aquí tenemos las versiones, tenemos muchos componentes, los orígenes. Esto son es gestor avanzado. No es recomendable para cualquier usuario, de hecho. ¿no? Y después tenemos otra opción que es, hasta hace unos años, en un, los usuarios de Ubuntu, hasta versión dos, hasta 2009 más o menos, teníamos algo que era, eh, a te se llamaba, Alt remove agregar y quitar software y después surgió eh, surgió surgieron centro de software el de Ubuntu el de Ubuntu el de Ubuntu bueno gestor de software que es esto que estamos aquí que se llama mint install es un punto medio no es un, no es un centro no es un centro de software pero tampoco es synaptic entonces si vamos al caso esto sería un intermedio como vemos acá, nosotros lo podemos encontrar por programas, pero seguramente también vamos a encontrar paquetes si vamos más abajo, por ejemplo. Como ven, acá esto de aquí esto de que abajo ya son paquetes. ¿no? Lo que está a primera vista son los que son programas. Y después los otros son paquetería y repositorios. ¿no? Como ven, bien. Esta es otra característica de Linux Mint esto eh, mint no utiliza Centro de software utiliza mint install que es su propio gestor de software ¿Ah? eh, otra característica vamos a seguir buscando características específicas de mint la mayoría de las características que estamos viendo obviamente son a nivel, a nivel administrativo Yeah. Eh. Esto es Mint Drive ¿sí? Mint Drive. Eh. Como ven, yo no estoy usando ninguna. Bueno, pero ahí normalmente aparecerían si utilizamos tarjetas de, de, de video Ati o Nvidia o si utilizamos alguna impresora que lleva un derecho privativo, o si utilizamos algún componente que requiera software privativo, algún componente físico, o sea algún hardware que requiera algún componente eh, privativo, nos eh, podríamos instalar a través de ese programita y, o aparecería directamente en ese lugar. Bien, otro detalle, en Mint Update, Bueno, esto también es, un de, es algo específico de. Vamos a poner, poner update. Que te lo subies también es algo específico de Mint. Mint, uh, lo voy a Que esto lo subies. Bien. Ya que tendríamos. Este sería. El Mint Update, que es un gestor de actualizaciones. Es un gestor de actualizaciones que tiene niveles de seguridad. ¿Ah? Nos ven, por ejemplo, los niveles de seguridad serían eh, la paquetería. Eh, para Mint, por ejemplo, los kernel y el kernel, básicamente. No siempre tenemos que tener la última versión del kernel tenemos que tener una versión estable, entonces por hecho, de hecho el nivel que le da Mint uh, al, al kernel, por lo general es 5, y como que es algo que no, no sé, obviamente no sé. el propio instalador, su propio instalador le da una ya 1. Después el software estaría en nivel 2 y eh, algunas dependencias estarían otras dependencias tener a nivel 3 el gestor de situaciones como ven utiliza eh, estaba eh, utiliza synaptic por eso por defecto mientras instalado synaptic porque su gestor de sesión está coordinado con un como ven los componentes acá tenemos se actualizó acá tenemos la nueva visualización que es cinnamon lo que es el escritorio, es todo nivel 1, nivel 2 son algunos por ejemplo algunos lo que sea aplicaciones, nivel 3 ya son dependencias específicas ¿tá? y nivel 4 y nivel 5 ya serían cosas que en teoría no nos afectarían tanto según ellos ¿no? bien, no voy a parar a porque sería un de gracia bien en cuanto a lo que tiene que ver con con software, por lo general Mint utiliza una selección de software bastante propia, que es, eh, por defecto viene Firefox, Transmission, Exad y Pitching. Pitchin y Esto es bastante normal, de hecho, Kerr está instalado, porque yo te, en este momento estoy usando Cinnamon y a su vez estoy utilizando KDE, la máquina. Tendríamos LibreOffice, en completo. En lo que es la parte de software, por defecto viene Bansheet, BLC eh, y no mucho más, de hecho. Bueno, GoodView también viene por defecto. Y eh, sí, ahí ya no mucho más. El resto lo extraigo yo. bien en la parte administrativa tenemos bastantes cosas. Pero vamos por ejemplo vamos a ver la parte de idiomas y vamos por ejemplo hasta la versión anterior eh, hasta la versión anterior hasta 17.1 eh, cinnamon utilizaba genome language que es el gestor de idiomas de genome por efecto en este caso actualmente ya tiene eh, su propio eh, su propia configuración de idiomas lo cual está interesante bien Bueno, vamos a ver. No. Bueno, después otra característica um, de específica de de Mint es la siguiente. Vamos a verla ahora, en este momento, cuando se abra el bendito Firefox. Es que Firefox por defecto, bueno, vamos a poner G. Vamos a ver, bueno, a mí me está comiendo mucho internet Vamos a ver, ah, transmisión, estoy bajando, estoy bajando en este momento, estoy bajando algunas cosas. Así que voy a hacer una cosa, voy a, voy a cerrar acá. Y voy a volver a... Bueno. Bueno. Ya vemos acá. Mente por defecto trae habilitado Yahoo como gestor de búsquedas. ¿no? Como página principal de búsquedas. Y si nos vamos acá, por ejemplo, si vamos acá, ponemos a buscar cambiar configuración de motor. Por ejemplo... Eh, acá tenemos los proveedores por defecto, vendrían a ser algunos que estos vienen por defecto. Y yo acá ponía opción agregar más buscadores. Vamos a ver. Y acá Mint nos dice, nos da una valoración de los navegadores, o de los, en este caso, perdón, navegadores, no, de los buscadores en base a privacidad. Y en base a privacidad y en base a fiabilidad. ¿Tá? Entonces nos da Yahoo, DuckDuckGo, Start Page, Amazon y Wikipedia. Estos son los que recomienda Linux Mint. Acá nos da una cuestión de privacidad que nos dice, por ejemplo, eh, la opción de los de engines comerciales y no comerciales. Entonces, nos dice, por ejemplo, que engines comerciales tienen Ax, bueno, eh, este que no sé qué es Baibuu Bing y con el a nosotros que es Google. Google se puede poner como engine, pero nos está avisando ya por defecto, niños está avisando Mint nos está avisando que no lo recomienda en sí mismo no se puede hacer eh, de forma directa no se puede hacer eh, como ven por defecto tiene una versión custom customizada de Yahoo Search está en español y momento, todo bien personalmente eh, Yahoo me gusta bastante también es una es un es un buscador que me llama, me gusta mucho obviamente se ha quedado atrás con respecto a lo que es eh, Google. Google sí es lo máximo. Es el buscar más completo de, de, de la actualidad. Pero eh, Yahoo, personal, en lo personal, a mí me gusta mucho. El hecho de, de cómo está organizado, el hecho de que podemos ver los videos prácticamente en vista previa acá en este momento. ¿No? ¿Lo ven. Este más recientes, o sea, tiene una, una calidad de búsqueda, ¿no? Calidad, calidades... Este... Está entre, es un... Navegador, es un... Buscar bastante completo. Y por eso, de hecho, creo que Yahoo lo buscó. En vez de, ups, eh, perdón, lo utiliza. En vez de Google, buscar un reemplazo más acorde, decíamos, el caso. ¿no? Lo que está más cercano a ser un Google, la actualidad. ¿Bien? Bien. Eh, bien. ¿Qué más? ¿Algunas cositas más? Creo que no mucho más. Bueno. Otras particularidades que tiene Mint, también. Mint, en todas sus versiones, eh, que ahora las vamos a ver acá, vamos a ver, vamos a cambiar el fondo de escritorio. Como vemos aquí, estas son to prácticamente todas las versiones que han habido hasta ahora de Linux Mint. Están ordenadas, de hecho acá están ordenadas de forma media radical, media, arbitraria, pero de hecho en realidad está por orden alfabético. Pero si no me equivoco, yo la primera versión que utilicé fue Nadia, que está aquí. Eh, que Nadia, si no me equivoco, es la 12. No me equivoco, no me equivoco. Como ya les digo, la particularidad de. Acá tenemos. Saben algunas capturas. Como ven, esto es Mint 12, que era Lisa. Esto es Mint eh, 13, si no me equivoco. Esto es Mint 17, esta es la versión KDE. Esto es Mint 9. ¿tá? Como ven. Maya, que es la versión 13. Bueno acá, y acá ya volvimos a Lisa. Y acá como ven, como yo les decía otra vez, la primera, la versión 12 de Genome era, o sea, perdón, la versión 12 de Mint era con Genome, como le dice acá. Bien. Y la particularidad cuál es, todas las distros, todas las versiones de, de Mint es, tienen nombre de mujer. Maya, Nadia, Olivia, Petra, Quayana, Rafaela, Rebeca, son todos nombres de mujer. Y hasta hace un tiempo, eh, Mint se caracterizaba por algo también específico, que era que sus distribuciones, sus versiones, eran todas números enteros. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hace un par de años, estamos hablando de... Hace un par de versiones en sí mismo, desde la 17, Mint cambió su estrategia de... De relays y a partir de ahora, a partir de 17, siempre se, eh, o sea, eh, perdón, Mint se basa en un sistema estable, un sistema del tipo L LTS, es decir, tanto 17 que serían, bueno, los últimos que están acá que son Guayana, Rebeca Guayana. Rebeca y Rafaela, que son las tres últimas versiones de, de Linux Mint, se basan en Ubuntu 12.04. O sea, utilizan repositorios de Ubuntu 12.04. Es decir, actualmente estamos en un ciclo de relay eh, del tipo LTS. ¿Sí? Esa es una característica nueva si se quiere. Estamos hablando de un año y medio más o menos. Porque si estamos hablando de tres, o sea, seis meses. Es. Es un tipo de lanzamiento de estilo de LTS. Después, en un momento, quizás les explique bien qué es el sistema de LTS. Pero eso lo de, No me quiero ir por las ramas en este momento. ¿no? Estilo LTS, las últimas tres son actualizaciones una de la otra. Es decir, Guayana, Rafael y Rebeca son... Eh, o sea, Rafael y Rebeca son actualizaciones basadas en, en Guayana. ¿no? Lo que dijo eh, Mint hace, cuando salió Guayana era que a partir de ahora iban a aparecerse en sí mismos. Es decir, que las próximas organizaciones de Mint iban a estar basadas en Mint y no en otra cosa. ¿no? Entonces eso fue lo que logramos. ¿no? Y no tengo mucho más que decir. Eh, más que el hecho de que Mint tiene tiende a ser, eh, creo que ya lo dijeron en un momento, pero lo voy a repetir, es que Mint tiende a ser un escritorio formato tradicional y con una estética bastante definida. Por ejemplo, vamos de nuevo a la que estábamos, esto de aquí, esta es en un Mint la versión KD. Si nos vemos y si vamos acá lo que sería una versión con eh, Cinnamon no hay mucha, no hay gran diferencia al contrario, prácticamente lo mismo lo que cambia son los colores porque los iconos por defecto son azules y el fondo es azul pero lo que es en sí mismo a nivel usabilidad es más o menos la misma la estética se parece en sí mismo y tiende o sea, cualquier nosotros, cualquier versión que nosotros usemos de Mint, vamos a no, no vamos a notar una gran diferencia, un gran salto de una versión a otra. Cosas que no pasan con otros. Cosas que no, patra, no suele pasar con otros sistemas. Si usamos Ubuntu, si utilizamos Unity, Unity es una cosa. Si utilizamos XFC, XFC es otra cosa totalmente diferente. Si usamos LXD es otra cosa totalmente diferente. Si usamos Genome también. Es decir, eh, Mint lo que tiene es que se ha basado en, actualmente se basa en muy pocos escritorios, porque son los escritorios que siguen una línea de lo que es el estilo Mint, es decir, actualmente Mint tiene solamente Cinnamon, Mate, eh, XFC y creo que KDE, creo, no estoy seguro, creo, sí, perdón, sí, KDE sí lo tiene. esos cuatro Esos cuatro escritorios que si vamos al caso, esos cuatro escritorios tienen una apariencia muy similar entre sí y una usabilidad muy tradicional, eso es lo de Mint, Mint es un sistema operativo que tiene como principal virtud ser, o como principal característica, ser un sistema basado en una usabilidad tradicional, que es esto que estamos viendo acá. ¿no? un menú del tipo desplegable, una barra de tareas, una barra de, un panel tradicional y un, eh, un escritorio con iconos en, en, en su, haber y bueno un un gestor de archivos bastante completo y bastante bastante específico. Eso es. Mint. Y con esto me voy despidiendo, hasta la próxima.